Un día más en el Salón de la Justicia Social Superamigues de la Diversidad con Perspectiva de Género Tenemos un problema de índole internacional ¿Qué ocurre, Superman? Una dictadura está reprimiendo ferozmente a su pueblo Y debemos hacer algo ¡Oh, no! ¿Qué está ocurriendo? Pues en tan solo una noche han habido 57 desaparecidos y las fuerzas represoras están abriendo fuego con balas de plomo hacia los civiles que piden libertad. ¡Por Dios! ¡Es gravísimo! Y no termina ahí. Este mismo dictador también llamó a los civiles que lo apoyan a literalmente exterminar a los disidentes que se están manifestando pacíficamente. ¡Caray, Superman! ¡Debemos hacer algo de manera urgente! ¡Así es, superamigues! ¡Cuento con ustedes! ¡Claro que sí, Superman! ¡Bien! ¡Pongamos manos a la obra! Perfecto, ¿en dónde está ocurriendo este tiránico acto de salvajismo extremo? En Cuba. Pues vamos a cu Espera, ¿qué? En Cuba, ese país en el que no hay elecciones desde hace como 60 años y simplemente gobierna a gusto un grupo de hijos de puta disfrazados de G.I. Joe. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No que el Interna Verde. Pues que la situación en Cuba es más compleja, Superman. ¿A qué te refieres? La acabo de detallar a la perfección y hasta hace un momento estabas de acuerdo con que tomemos medidas al respecto. ¿Sí? Sí, pero eso fue antes de saber que se trataba de Cuba. ¿Y qué tiene que ver en dónde es? ¿La violación de derechos humanos es igual en Cuba o en cualquier lugar del planeta? Oh, no, claro que no. ¿Cómo que no? Que no es lo mismo. ¿Por qué demonios no es lo mismo? Porque Cuba es de izquierda. ¿Y qué carajo tiene que ver? Pues... ¿Sabes a quién no le gustaba la izquierda? Oh, aquí viene. A Hitler. A Hitler le encantaba la izquierda. Construyó su imagen con base en ella. Literalmente formó un espacio llamado Partido Obrero. Oye, ¿qué demonios Tienes en contra del partido obrero. Sí, eso suena como algo que diría Hitler. Oigan, ¿qué está ocurriendo? Pues sucede que lo que estás proponiendo, Superman, se asemeja mucho a un típico discurso de la extrema derecha reaccionaria. ¿Qué cosa? ¿Combatir una dictadura que está literalmente matando y desapareciendo a su pueblo utilizando las fuerzas represoras del Estado? Mm, sí, exacto. ¿Cómo rayos es eso de extrema derecha reaccionaria? Me encantaría explicártelo, Superman, pero no hablo con nazis como tú. Todo oh, tienes que estar bromeando. Solo un nazi de ultraderecha reaccionaria. E Incendiaria pensaría que alguien es capaz de bromear con una situación tan delicada. Bien, al menos alguien entiende que la situación es delicada. Por supuesto, un bloqueo como el que le han impuesto a Cuba es un asunto más que delicado. Eh, ¿Qué bloqueo, Robin? El bloqueo comercial que los malditos imperialistas de los Estados Unidos le han puesto a la maravillosa dictadura sangrienta de Cuba. Quiero decir al paraíso cubano. Cuba no tiene ningún bloqueo, Robin. Robin, lo que tiene es un embargo absolutamente legítimo, ya que tu paraíso cubano ha expropiado un sinfín de empresas estadounidenses sin devolver un solo centavo de lo que correspondía. Además, ¿por qué te quejas de un bloqueo comercial? Pensé que para ti el libre comercio era algo malo. No lograrás confundirme con tu dialéctica y datos concretos, maldito fascista recalcitrante. De seguro eres un empleado de la CIA, al igual que esos manifestantes pacíficos. ¿De qué demonios estás hablando, Robin? Vamos, ¿acaso crees que soy idiota? Sí, absolutamente, pero no entiendo a qué te refieres con eso de que soy un empleado de la CIA. Todos sabemos que los manifestantes cubanos son empleados de la CIA, pagados por el imperialismo yankee y McDonald's. Pues a menos que literalmente todo el maldito pueblo cubano esté compuesto por agentes de la CIA, no veo cómo eso sea posible. Lo son. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad, Linterna Verde? ¿De verdad cada ciudadano cubano es un maldito agente de la CIA? Sí. ¿Y el único cubano patriota y buen sujeto es el político poderoso que está mandando a las fuerzas represoras a masacrar a su pueblo? Sí. Exacto. Es complejo, no lo entenderías. Pues intenta explicármelo. Bien, aquí va mi explicación Eres un nazi Eso no es ninguna explicación Es más bien el argumento que daría un completo retrasado mental Es más, no tengo dudas de que eres un maldito infiltrado Enviado aquí por el mismísimo Benito Mussolini Benito Mussolini lleva muerto más de 75 años Creo que sabes todo sobre Mussolini, maldito infiltrado De seguro sabes qué es lo que está tramando junto a Mauricio Macri Jair Bolsonaro, León 13, Winston Churchill Francisco Franco, Nicolás Márquez, Javier Mirey Y Juan Pablo II en este preciso momento La mitad de las personas que acabas de nombrar Llevan muertas mucho tiempo y no tienen correlación Histórica. Vaya, Linterna Verde tiene razón Sabes todo sobre tus amigos de derecha Se llama tener cultura general ¡Ja! ¿Con qué general, eh? Veo que te gustan los generales, maldito militar de ultraderecha ¿Militar? Pero si son ustedes los que están defendiendo a un guerrillero y dictador que gobernó 60 años disfrazado de un maldito militar, santo Dios Dios, no queremos religión aquí, maldito fascista de ultraderecha enviado por el Vaticano Oh, vamos Oigan, yo no tengo nada que ver con el Vaticano, de acuerdo, solo por si acaso Oh, Batman, vamos, creí que me apoyarías en esta Superman, estoy totalmente de acuerdo en cada cosa que has dicho Pero no puedo expresarlo porque sería políticamente incorrecto Literalmente lo estás expresando ahora mismo, Batman ¿Qué puedo decirte, Superman? Soy un completo retardado como todas las personas políticamente correctas Bien, pues iré yo solo a apoyar al pueblo cubano En contra de la dictadura y la represión Y quienes quieran sumarse Pueden ir este miércoles 14 de julio A la embajada de Cuba En Virrey del Pino 1810 a las 18 horas No olviden ayudar a difundir Todo lo que está ocurriendo Ya que el régimen está haciendo todo lo posible Para que nuestros hermanos cubanos No puedan conectarse a internet Nos vemos allí amigos Cierra la boca fascista <música>